Saludos amigos, espero que se encuentren muy bien. Soy José Figueroa y les doy un, una cordial bienvenida a los sorteos de esta noche de Guabo, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de la Lotería Electrónica para hoy martes 15 de noviembre del 2022. Los mismos serán certificados por la auditora Isabel Román de la firma Auditores Aquino de Corleba Faran Company y supervisado por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí en el estudio. para mañana. Miércoles el Loto Cash aumentó a $510 mil dólares, que son buenísimos, y la doble revancha está en 335 mil dólares. Mañana también se juega Powerball, que tiene acumulado un premio de 76 millones de dólares. Así que no lo esperes y sal a jugar. También baja el app de la Lotería Electrónica para que te mantengas informado y en ella puedas ver tus números ganadores, verificar boletos premiados. También puedes participar de sorteos y promociones adicionales, así que búscala ya. Necesitas unos chavitos al instante, raspa con tus juegos instantáneos de Lotería Electrónica.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 Y el Wild Ball llegó para quedarse. Es un bolo adicional que te permite cambiar cualquier número ganador de los sorteos de los pega a tu favor. Ahí tienes más oportunidades de ganar premios secundarios. Así que ponte Wild con Wild Ball. Y precisamente le damos comienzo a los sorteos de la noche de hoy con el Wild Ball. Vamos a conocer de inmediato cuál es ese bolo ganador que te dará más suerte esta noche. Y ese número es el 5. Repito, el número ganador en el Wild Ball es el 5. Ahora pasamos... Al sorteo de Pega 2 Mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número Uno Segundo número Siete Los números ganadores en el Pega 2 son Uno, siete, repito, uno, siete, el 17. Continuamos ahora con el sorteo de Pega 3 Nuevamente Mucha suerte para todos Adelante con el sorteo Primer número Segundo número. Cero. Tercer número. 4. Los números ganadores en el Pega 3 son 804, el 804. Y finalizamos los sorteos de la noche de hoy con el Pega 4, donde sin duda algunos te tiene otra gran oportunidad de ganar. Adelante, mucha suerte para todos. Primer número. 7. Segundo número. 5. Tercer número. 8. Y el cuarto y último número que completa el sorteo para la noche de hoy es el 7. Los números ganadores en el Pega 4 son 7587, 7587. Estos han sido los números ganadores de la noche de hoy. Muchas felicidades a todos. Recuerda que para más información puedes acceder a nuestra página web loteríasdepuertorico.pr.gov los espero mañana miércoles para los sorteos de las 2 de la tarde, gracias por acompañarme y que tengan todos excelente noche Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de Nuestra programación por TV San Juan TV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Hoy en Noticéis 360 Gobernador y FEMA presentan estrategia para estabilizar el sistema eléctrico de la isla. Incluye instalar generación temporera por medio de barcazas generatrices. Uniformada lanza campaña de prevención contra las balas al aire y el uso de la pirotecnia. Se unen un exboxeador y un intérprete de música urbana. Con palabras de agradecimiento, a amigos y familiares, rinden tributo póstumo a la dramaturga Mirna Casas.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 Amigos televidentes, el gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunciaron esta tarde los trabajos para aumentar la capacidad de generación y mejorar el sistema de transmisión y distribución de la red eléctrica en la isla. Los trabajos incluyen el uso de barcazas y generadores portátiles en tierra. Como parte de las estrategias se realizarán trabajos de manera expedita en las plantas generatrices existentes de manera que se puedan incorporar unidades que no están funcionando a capacidad o que están funcionando. Fuera de servicio el primer ejecutivo explicó a través de una conferencia de prensa que los trabajos pueden tomar entre un año a 18 meses sin embargo la coordinadora federal de fema nancy casper detalló que se espera traer la generación adicional en los próximos dos a tres meses nancy casper ha indicado que todos estos trabajos pueden tomar entre un año y 18 meses todos pero la generación adicional va a estar aquí mucho antes que eso y esa generación adicional es la que nos va a dar una estabilidad en lo que reparamos las unidades eh, y las mejoramos, las unidades genera generatrices, o sea que sí vamos a ver la diferencia en cuestión de par de meses, eh, tan pronto empieza a llegar eh, ya sean generadores que están en tierra o las barcazas con generación adicional. Aquí los trabajos que se están haciendo son para estabilizar el sistema, no es para reconstruirlo, eso ya está en curso. Por ejemplo, ahora mismo hay 40 proyectos eh, de, de Luma ya aprobados por FEMA para reconstruir el sistema. Y hay cerca de 50 que, se están, que están ya sometidos a FEMA para su aprobación. Por eso estimamos que para final de año vamos a tener como 100 proyectos ya entre Luma y y la autoridad de energía eléctrica aprobados para la reconstrucción pero lo que está pasando aquí es que en lo que se reconstruye todo el sistema estamos teniendo los apagones, estamos teniendo las interrupciones y hay